El primer teaser que lo hicimos creo que fue para el 2013. No, al momento, es, o sea, yo ya voy, voy trabajando esta película alrededor de unos seis años, desde las primeras líneas, vamos a decir, hasta comenzar a desarrollar tratamiento estético, el guión, producción, etcétera. Y evidentemente son seis años que, si bien son largos, a mí me, me gustan mucho y les agradezco porque han sido seis años donde yo valoro mucho en mis películas el proceso, más que la película en sí. Para mí el proceso es algo mucho más valioso y es algo con lo que realmente me quedo. Y este ha sido un proceso de investigación bastante fuerte, eh, un proceso de, de, de, de aprendizaje, en el sentido que yo he tenido que leer mucho de la literatura boliviana sobre el Chaco, cosas que no circulan con cierta facilidad, este, las cosas que sí circulan y que se han establecido como una una verdad histórica digamos, oficial este, y también a partir de eso comenzar a deconstruir ese, esos propios textos en función a lo que no se dijo, en función a lo que nadie pudo decirlo, en función a lo que, a, a lo que nadie quiso registrar o la lo que nadie pudo escribir y decirlo, ¿no? eh, y rescatar más allá de eso la memoria oral que existe a nivel más íntimo en la, en la familia boliviana, ¿no? es decir, mi abuela está en la guerra y yo tengo una memoria sobre la guerra, a partir principalmente de mi abuelo, antes que con un texto oficial. ¿no? El texto oficial se queda en eso, que dos ejércitos pobres se enfrentaron por un territorio que, que supuestamente había gas, ninguno de los dos sabía dónde existía dónde no. Hay muchas, muchas cosas inconexas y sobre todo muchos vacíos que han permanecido y han sido usados, o no, uh, por ventaja política o contexto, coyunturas. ¿no? Entonces esas cosas iba descubriendo y esas cosas han ido como que decantando, filtrando mucho, sobre todo también para, para mí encontrar la línea discursiva, la línea narrativa de todo este sinsentido y todo este absurdo que siempre interpreté así la guerra del Chaco, como toda guerra, pero esta tiene unos detonantes interesantes por, por la propia, el propio paisaje. De, de, de gente que fue al, al Chaco y también el propio paisaje como propio protagonista, ¿no? el, el, el desierto del Chaco. Y después está eh, lo que ha sido muy complejo: ha sido la, construir una, una posibilidad de imagen del Chaco. ¿no? Es decir, en el fondo lo que estoy retratando es algo que imagino completamente, es una ficción y estoy imaginando el horror, estoy imaginando esas posibilidades que han surgido y también cómo situar al hombre en el Chaco, cómo situar el paisaje ante el hombre y viceversa, este, sin, sin distraernos en, eso, en ese tabú primero y sin distraernos sobre todo en ese misterio que le hemos atribuido al Chaco, porque, que es el paisaje, que son estas cosas que un poco distraen lo que, lo que ha sido la representación más brutal para, para nosotros los bolivianos, el dolor. Lo que yo estoy tratando es de responder muchísimas preguntas que surgen desde mi familia, que me surgen a mí a partir de esos vacíos. ¿no? Ahora, el cine, el, el, lo que tratamos de hacer con el cine como herramienta es hacer una alegoría y una representación. Se haciendo una representación de fragmentos de una guerra. ¿no? que en el fondo la película enteramente va a estar en, el, en la cabeza del espectador gracias a su memoria eh, tanto familiar como colectiva principalmente de los bolivianos y es ahí donde, donde la película yo, yo esperaría que tenga más incidencia ¿no? eh, ya por lo demás es, es, un, es también una historia sobre la la condición humana pues, ¿no? y estas estructuras de poder eh, que en momentos de crisis se desvanecen pero como estamos tan acostumbrados a una estructura, a vivir o a que nos encasillan en estructuras, cuando estas estructuras se desvanecen nosotros no sabemos qué hacer, nos comenzamos a matar entre nosotros. Y ahí está la película, ahí está el delirio humano también, como el trauma y el, el, lo difícil psicológicamente que ha sido para una persona, para el caso de los soldados bolivianos, estar en el Chaco abandonados, sin agua, sin comida, y sin, una, sin un comando, sin una dirección clara, sin saber a quién defiendo y sin saber a quién ataco. Entonces un, es un espacio de ambivalencia muy brutal. Eso ha sido también muy interesante en el proceso de escritura. ¿no? Te das cuenta que hacer una película histórica con el rigor histórico es ya pues, un, poco, un poco absurdo. ¿no? Entonces ahí yo me apoyé mucho en una rama que es muy interesante de la historia, que se llama Estudio de la Historia del Tiempo Presente. Entonces, es analizar el pasado desde sus consecuencias en el presente. Y eso es lo que intento hacer con Chaco. ¿no? Ahí es donde uno encuentra muchas similitudes, como tú dices, que son propias del ser humano. Son propias de esas cosas irresueltas, de esos traumas que hemos arrastrado, que no hemos resuelto, que son los traumas del Chaco, esas, esos choques, esas brechas culturales y esas denominaciones nuevas que surgen eh, coyunturalmente como decir, antes eran pongos, ahora son campesinos, ahora son indígenas, después son originarios, pero la condición real nunca cambió y más bien fue, fueron usados en función de coyunturas. Algo que me no me sorprendía, pero algo que, que utilicé mucho y que me di cuenta más bien, antes de sorprenderme, me di cuenta de eso y que, que fue algo muy grave y que no se ha explorado de tal forma, es que los soldados que fueron al Chaco, en su gran mayoría, eran pongos. Entonces, en el momento de que había combate efectivo, eran soldados bolivianos. Cuando no había ese, ese combate, que es el mayor del tiempo en una guerra, porque no estás todo el tiempo tirando balas, seguían siendo pongos. Seguían cumpliendo una estructura de clase, que estaba marcada obviamente por el blanco, por el criollo mestizo, etcétera, etcétera. ¿no? Y estas cosas se han ido reponiendo, se han ido repitiendo y se han repetido hace muy poco acá y ahí está la resignificación que, que apuntábamos, porque en el fondo creo que arrastramos muchos complejos que nos, no nos permiten encontrarnos y no hemos resuelto, no hemos tenido la capacidad ni tampoco el tiempo para reconocernos de cómo somos para poder diagramar a qué queremos hacia adelante eh, para nosotros mismos, ¿no? Yo, yo creo realmente que mi cine, o he intentado mucho, que, que todo mi cine sea altamente político. Es una denuncia política y alguien me decía que el cine, tanto La Chirola como Ciudadela y como Chaco están, están siempre criticando un sistema, el sistema carcelario, el sistema de justicia, el sistema social y este es un sistema también social y también militar, también histórico, también cómo registramos la historia y para quién registramos la historia. ¿no? a quién le hace bien ese registro de la historia y a quién relega. ¿no? Y aquí con Chaco es interesante también porque estamos hablando de nuestros vencidos. La película está desde el punto de vista de los, del soldado indígena aymara y quechua. Desde ahí se aborda toda la película. De hecho, toda la película está en un 90-95% está narrada en eh, quechua y aymara. Eso también es una posición política porque estás visibilizando un lenguaje que ha sido parte de la guerra y que ha sido ninguneado. Y ahí también hubo mucho desencuentro, por ese, ese romántico encuentro que dicen, y los bolivianos se encontraron finalmente en las trincheras y reconocieron su condición de... Da, da, da. Son discursos bastante románticos que, más que aportar, distrajeron. ¿no? En cambio, yo tomo con el idioma que, si yo hablo aymara, tú hablas quechua, y me dices, pasame esta taza, yo capaz te la paso del borde, y tú me has dicho, la de la base. Ahí está la brecha por el idioma, por el lenguaje, por la cultura. Bueno, esa tasa capaz haya sido una bomba. Los dos moríamos por un desencuentro lingüístico, por un malentendido. Y que esos malentendidos también estaban cubiertos por cuestiones de clase, por cuestiones de racismo, etcétera, etcétera, que no las hemos superado.